Dirigentes comunitarios de la reforma de Yuna denunciaron la situación que viven en esa localidad por las constantes problemáticas que genera el profesor Carlos Alberto García. Esta vez maltrató a un estudiante por lo que exigen el docente sea suspendido por el Ministerio de Educación. Nosotros estamos aquí por el caso de, del niño. El niño es un niño es impertinente también. Lo que sucede es que el muchacho, el, el licenciado, es incidente en el problema en la escuela, porque es que él no tiene equilibrio mental, él no tiene equilibrio mental, y eso es lo que educación, hemos ido hasta el ministerio, hemos ido al ministerio, nos lo hemos quejado, a la regional, al distrito escolar, y ellos saben que él no tiene equilibrio mental, nosotros le pedimos, no que lo cancelen, pero que lo aparten, de dar clases porque él no está alto para dar clases, que le paguen el sueldo en la casa, que hagan lo que ellos quieran, pero que no entre a la escuela. Agregan que la situación se torna cada día más difícil, temen no ocurra una desgracia. Lo que no queremos es que vengan cosas peores, es que van a venir cosas peores porque es que él no tiene equilibrio mental, al no tener equilibrio mental. Además, él necesita, él necesita que lo atienda un psicólogo.